¿Y Fabi? ¿Cómo venís? Está nerviosa. ¿Está nerviosa? ¿Salió corredora esa? No, pero con esa calle nueva ahora. Esta pará porque no se enoja. Para mi amigo está en un No, una chancha. Una chancha. Dani, disculpa. Una chancha. Miren qué, miren qué carpa. Ahí está. Toma, no, amigo. Nah, mirá lo que es esto. No se puede creer. Bueno, seguimos acá. No la puedo mostrar. Fíjense el río como está. Mágico hoy, ¿eh? A ver, acá Está acá abajo. No quiere, no quiere, no quiere saber nada. ¿eh? Ahí está, ahí está. Una otra boca acá. Ahí viene. Bueno, dijimos lo que era otra carpita. Bueno, ahora la vamos a levantar. Venga. oh Se corriendo. ¿Eh? Pero ¿Cómo? mostrala, boludo. No, es que no quiere. No, mira, mira, mira, Mirá. Ve no la luz y se mete abajo. Es buena esa, ¿eh? Sí, Ey. Lindo, ¿Será no? como la del Dani el otro día? La calma. Sí. ¿Te, acordás que ¿Te acordás que pensamos que era una carpa? Dale, dale. Opa. Y Javi. Boguita, vamos, todavía. Muéstrela, vamos. Opa, linda boga, linda boga. Vamos, Dani, con otra boga. Tiene pinta de coso, me parece. Por tu pinta, me va a la chorrita. Oh. Esta. Apagala, bueno. apagá chetaria, huevo. Otra más. Agarra el bug. Acá, acá, acá. ¿Y Dani? No sabemos qué es todavía. En breve seguimos filmando, ¿eh? pero no la podemos